Innovación. Datos. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición digital. University. Comunicación. aprendizaje, Altamente. Todo esto y mucho más en Radio La. Buenos días a todos. Bienvenidos a estos encuentros UGR en casa. En los que abrimos nuestra ventana o abrimos nuestro balcón a toda la comunidad universitaria, a, toda, a todo aquel que nos quiera escuchar y conectamos con diferentes miembros de la comunidad universitaria de esta Universidad de Granada. Eh, ¿Hay noticias novedosas o rutinas rutinarias? ¿Existen igualmente cansinos que sean aburridos? ¿O por otro lado, existen medios transmediales? ¿Son estos epítetos o son solo redundancias? ¿Estamos solos en el universo? ¿Un cacahuete en una piscina sigue siendo un fruto seco? Entonces, por favor, que alguien me explique qué significa eso de la nueva normalidad. Esa expresión que, tras repetida aparición en el discurso del presidente del gobierno, ayer se convirtió en trending topic y que, además del cachondeo general, que de ese nunca falta, se puso en boca de todo. Porque en mi boca esa expresión, la de la nueva normalidad, me van a perdonar, se me hace oxímoro. A ver, si algo es nuevo no puede ser normal o desde el otro punto de vista. Si algo es normal no resulta nada novedoso. Más bien rutinario, aburrido, nada más lejos de la frescura que aporta la novedad. Pero si lo analizamos recordando, eh, bueno, pues dónde estamos, que nos hayamos inmerso en una crisis sanitaria a escala planetaria sin precedentes, a lo mejor nos damos cuenta de que no hay nada más novedoso y chocante que hablar de normalidad. ¿Se acuerdan, queridos oyentes y escuchantes, cuando paseábamos libremente por las calles, quedábamos con amigos, íbamos a conciertos, a teatro, al cine, a parques con los niños, charlábamos a menos de dos metros de distancia, viendo toda la cara del que teníamos al lado y sin pensar en la saliva del que escupe cuando habla, simplemente charlando. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, pues esa expresión, además de dar nombre a varias canciones y artistas anglosajones como The New Normal, es hoy nuestro horizonte, nuestra meta, porque, admitámoslo, recuperar la normalidad que teníamos antes es imposible. Vamos a tener que construir una nueva, una normalidad que de primeras no va a ser normal, porque ahora mismo nada lo es. Para que algo sea normal, primero tendrá que ser novedad, y la novedad aquí radicará en volver a ser lo de antes. Uf, qué lío, ¿no? para desentrañarlo y para hablar de nuevas normalidades, antiguas normalidades y especialidades de la casa, de UGR en casa, tenemos hoy con nosotros en Radio Lab UGR en casa, desde sus respectivas casas también, a unos invitados de lujo, tres profesores e investigadores de la Universidad de Granada. Eh, por lo pronto, para empezar, tenemos por ahí a Domingo Sánchez Mesa Martínez, del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, catedrático en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y coordinador del Máster en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. Es autor de más de 60 publicaciones sobre teoría literaria contemporánea, comparatismo interartístico e intermediaridad. y magología, no sé si lo he dicho bien, ahora me corrige Domingo de la inmigración en la literatura y el cine y cibercultura y literatura digital. Así como sobre poesía y narrativa española contemporánea. En la actualidad dirige el proyecto de I, D, NAR Trans 2, de narrativas transmediales, y director de ACETEL, eh, Asociación Española de Teoría de la Literatura. Y por si fuera poco, también fue presidente en la mesa de mi lectura de tesis. Qué tal, Domingo, ¿cómo está? Buenos días, Javier, encantado de, de estar contigo y con, con Marga y con José Manuel. Gracias por unirte a esta iniciativa y por charlar un, un ratito con nosotros. Eh, también está por ahí Marga, Margarita Carretero González, del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada. Ella es profesora titular de Literatura Inglesa, Fellow del Oxford Center for Animal Ethics y coordinadora del Máster Universitario en Literatura y Lingüística Inglesa. Su investigación se centra en el estudio de representaciones literarias, artísticas y culturales, de las relaciones entre naturaleza humana y no humana. Vegana por razones éticas, le encantan las historias de vampiros y en consecuencia, para no para poder hibridizar hibridar ¿no? esas dos condiciones, se queda con los vampiros que beben sangre sintética en la saga de Charlene Harry. Yo cuando leí esto me acordé de los vampiros en La Habana, que hace poco se, se murió su director, que también intentaban beber esa sangre artificial de alguna forma. Eh, bienvenida, Margarita.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 Y por último, pero no menos importante por ahí tenemos a José Manuel Ruiz Martínez del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, doctor en Teoría de la Literatura eh, y forma parte de la Red Internacional de Investigación, Aprendizaje, Memoria y Narración eh, pues ha centrado sus investigaciones en las relaciones intermediales entre novelas de la guerra civil y la posguerra y sus versiones cinematográficas en relación con la representación de la memoria por cierto, seguro que de aquí van a salir también bastantes, bastantes películas. Eh, también en miembro de ese proyecto de I más de MAI eh, NARTransDOR, de narrativas transmediales y profesor de, del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura aquí en la Universidad de Granada, además de director de la Cátedra Federico García Lorca de la Universidad de Granada y, y además eh, antes lo estábamos hablando, hay un punto que nos une a todos y es que todos venimos del, eh, de, ese, de esos colegios agustinianos, todos hemos venido de los agustinos curiosamente, así que comienza esta convención agustiniana aquí. Eh, ¿Cómo estáis, Juan Manuel José Manuel? Pues muy contento de estar con vosotros y de veros, aunque sea a través de la cámara. Oye, eh, bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando esta situación anormal que se ha convertido en nuestro nuevo normal, por lo menos por ahora? ¿Cómo lo estáis llevando en vuestras respectivas casas, en vuestros respectivos hogares? Me que empieza? Venga, Domingo, que te habías lanzado. Venga, eh, bueno, mmm, en primer lugar, mis circunstancias pueden ser un poco particulares y es que toda esta situación me ha, por, por cuestiones familiares, me ha pillado en Madrid. Es decir, yo estoy haciendo el confinamiento y, y la cuarentena en el Wuhan español, ¿no? Y en ese sentido. Eh, Creo que nunca voy a olvidar, sobre todo, los primeros días de la crisis, ¿no? Un momento en el que me pilla entre dos ciudades y dos comunidades autónomas que tienen una situación diferente. Eh, Madrid, el día 9 de marzo, eh, cierra por la tarde, entre comillas, con la rueda de prensa del presidente, eh, ministro de Sanidad y Comunidad de Madrid. Y en ese momento estoy viajando yo a mi, a mi universidad para trabajar y para dar clase, ¿no? Entonces, esos cinco primeros días fueron realmente muy raros, con momentos muy desconcertantes. Todos todo los sufrimos, pero fue realmente en, en algún momento muy desagradable. Y luego el viaje de vuelta de ese viernes, día 13 de marzo, llegando a las diez y media, a Tocha no lo voy a olvidar en mi vida, ¿no? porque fue una de las sensaciones más, más distópicas que he experimentado. A Tocha es un hervidero a esa hora cualquier viernes y, y era el lugar de, de, la, de la oscuridad y de la soledad. Y luego el confinamiento en sí, eh, bueno, en el, en el centro de una ciudad como Madrid con, con la tensión y la presión que se, que se, con la que se ha vivido estas siete semanas es, es duro y, y realmente por momentos muy desagradable. ¿no? Eh, supongo que como todos estamos sufriendo la ansiedad y la incertidumbre. Eh, ha habido personas conocidas, cercanas, que han perdido familiares. Afortunadamente no en mi círculo más cercano, que yo creo que eso es lo más grave y lo más importante de lo que estamos viviendo. Y luego supongo que luego hablaremos en términos de trabajo también y de, la, y de nuestra universidad es la locura total. Es decir, yo una de las consecuencias de las experiencias supongo que también yo mismo me lo he buscado, ¿no? Cada uno huye y se refugia en lo que puede y yo tengo ese defecto y es que ha sido una, una de mis vías de escape también ha sido el trabajo, pero en sí mismo y supongo que, que mis compañeros eh, quizás sientan lo mismo. Una de las experiencias ha sido como se ha duplicado o triplicado ciertas partes del trabajo. Y esto nos abre también un debate importante para el futuro. ¿no? Así que estoy fastidiado eh, y psicológicamente por momentos cogido con pinzas. Pero al mismo tiempo, bueno, no puedo refrenar cierto optimismo también. Y por acabar con una cita, pues un poco como como entre como decía Gramsci, ¿no? En, entre, entre el pesimismo del pensamiento y el optimismo de la voluntad. Esa sería la manera de, de resumir la situación. Genial, gracias, Domingo. ¿Y ¿A quién sigue? ¿Marga? ¿José Manuel? Venga, yo misma. Venga. Pues sí, me parece magnífico esa cita con la que has terminado. De... Eh, yo la verdad es que mm, solo puedo dar gracias, estoy eh, porque estoy muy bien de salud. Eh, en el trabajo además tenía prácticamente toda la docencia en el primer cuatrimestre, con lo cual de eso eh, me he librado, solamente tengo unas clases con la universidad norteamericana y tres clases de máster que me quedan, eh, que la primera de las cuales empecé ayer. Y bueno, eh, un poco el ánimo es lo que fluctúa, eh, sobre todo eh, por, por pensar qué es lo que, cómo va a estar esto, qué mundo vamos a, a encontrar después. Y porque no podemos eh, evitar compartir el dolor de, de, y el sufrimiento de la gente que lo ha pasado mal. Eh, yo también tengo amigas que han perdido a ser queridos. Eh, eh, y, y lo que la gente que lo va a seguir pasando mal, ¿no? Ya una vez que superemos la, la crisis sanitaria, la, la crisis económica, entonces son sentimientos encontrados, porque por un lado me siento hasta culpable por dar gracias por simplemente por el derecho de tener una casa en la que en la que quedarme, ¿no? Y saber que mi futuro laboral está seguro. Entonces esa, lo de la nueva normalidad a mí tampoco me gusta el término de nueva normalidad pero pues sobre todo porque yo hablaba antes en la primera entrada que hice en un blog de la universidad en un blog del departamento era que yo quería una, otra normalidad o sea no quiero volver a la normalidad la de antes entonces nueva normalidad no pero otra normalidad sí o sea, para, parafraseando aquel slogan, otra normalidad es posible, ¿no? Exacto, otra normalidad. Vale. Esa, este lo, tanto un tiempo lo estuve poniendo en Twitter como un hashtag que no, colo, no, no, colo. no soy coló. No. <risa> otra normalidad es posible, otra normalidad es posible. No, no digo. <risa> Ahora quizás sea el momento, ¿eh? Otra <risa> vez, otra vez. Bueno, pues. Yo, la verdad es que esto es un el típico momento este para sumar a la famosa pregunta esta tan tópica de ¿qué hacías el día de...? Y claro, uh -huh. se recuerda perfectamente. Yo fui, yo fui un, en cierto modo, un precursor, porque el jueves, recuerdo perfectamente que se desató cierto pánico, cierto caos, el viernes, no recuerdo la fecha concreta, pero fue el viernes que se hicieron públicos los primeros casos en Granada. Y de repente eh, hubo cinco y ese viernes... ...el lunes siguiente ya fue el estado de alarma... ...pero curiosamente ese viernes... ...fue cuando se desató un poco... ...ya en la posibilidad de que se suspendieran las clases... El ...la viernes gente estaba... 13, muy ...viernes 13 de marzo fue... ...pues, pues viernes 13 qué bien... De ...pues el jueves... ...el jueves yo había tenido... ...problemas de garganta... ...por suerte sin otros síntomas... ...con lo cual era muy difícil vincularlo a nada de esto... ...y efectivamente no he tenido... ...por suerte ningún otro problema... Y me veía, veía que venía una afonía y había decidido, quizá también en parte por el ambiente, eh, decirle a los estudiantes que ese jueves no íbamos a tener clase y que ya veríamos cuándo recuperarla. O sea que me adelanté eh, uh -huh. por pura <risas> casualidad a la suspensión. Pero sí recuerdo que fui al comedor, porque claro, de hecho pensé, bueno, pues estoy por lo menos en clase y si alguien necesita algo en el despacho en tutoría, o sea, lo cité a la posibilidad de una tutoría. Y fui al comedor universitario. Y, y ya ibas con una sensación curiosa, me fijé que llevaban guantes eh, las personas que trabajan allí, pero estoy seguro que lo llevan siempre, sí. pero quizá me fijé por primera vez que llevaban, que llevaban guantes para, para servir la comida. Ya el viernes siguiente fue... fue Entonces mmm, recuerdo con mucha precisión ese, ese comienzo. El confinamiento, pues yo digo lo que Margarita, me siento muy afortunado, la verdad. Eh, incluso como ella también ha dicho, culpable por sentirme afortunado, porque porque yo soy una persona casera, estoy bien, eh, estoy bien de salud, mis familiares lo están, estoy bien acompañado, tengo mis materiales de trabajo, tengo mis libros. Entonces, en ese sentido, bueno, incluso no familiares, pero sí vecinos han tenido una situación realmente muy, muy difícil. Y también ha habido solidaridad intervecinal, pero en ese sentido, claro, es sentirte afortunado y a la vez concernido por lo, que está, por lo que está pasando fuera y con cierta sensación, que la habremos experimentado todos, no soy nada original, de irrealidad, sobre todo al Cuando ese, ese momento en que recobras recién despierto la conciencia, ese momento de inconsciencia, que estás todavía medio dormido y no sabes que, en qué mundo vives tan a gusto, hasta que tomas plena conciencia del mundo y dices, sobre todo los primeros días, ya esa será ¿Ya? la nueva normalidad, que ya nos hemos acostumbrado, pero los primeros días era, decía, ay, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero madre mía, y era, era justo al despertar. Y con esta cuestión de que la realidad imita al arte, o sea que como vivimos ya en un mundo, estamos tan influidos por la ficción que la proyectamos sobre la realidad, sí. lo más el momento más tremendo, pero incluso de, de sentir una emoción extraña, eh, fue cuando en el, el. Bueno, lo del Mercadona, lo deis, por ejemplo, el, me refiero al Mercadona por, por una cuestión muy concreta que voy a decir. Bien, no, no, no era tan rara la situación o no, no parecía tan extraño, pero de repente por megafonía... La, ¿Habéis oído la megafonía del Mercadona? Es de película, es una, película, es una ficción. Eh, por favor, no acaparen. Lo único que hay que tener miedo es al miedo. Guárden la Además, Mercadona... Pero, pero no, con, no cuadra la, el mensaje terrorífico que has dado con la cancioncita. De, de, de, de, ahí, ahí me di cuenta. Ahí la ficción irrumpió en mi realidad, realmente. Sí, esto es como, como un mal capítulo de las mirror, o uno muy bueno, desde luego. No sé cómo definirlo, pero sí, es cierto que algunas publicidades cuando las escuchan eh, de, asalta una sensación extraña, ¿no? ambigua. No sé si coincidís con lo de, lo de Domingo, en que, en que eh, a lo mejor no ha explotado en la cara esto de la conciliación de la vida familiar y laboral. Es decir... ¿se ha multiplicado también vuestro vuestro trabajo o, o a lo mejor también es un problema de tiempo, ¿no? de que no, no dejamos de, de trabajar al fin y al cabo? ¿no? Es decir, el lugar de trabajo es el mismo que, que el hogar. pues Si seguimos la ronda, mmm, efectivamente, esto le ha pasado a muchas personas, a, a, a, a alumnos, a cualquier tipo de, de persona que haya tenido que, que saltar al teletrabajo en casa ¿no? y compartir espacios, saltar de una habitación a otra habitación... En familias que hay cuatro, cinco o seis personas, no hay ordenadores, obviamente, para todos. Eh, la wifi puede ir bien o mal en determinadas partes de la casa. Es decir, esas circunstancias yo creo que muchísimas personas la han sufrido y la, y la están sufriendo. ¿no? Mm, yo, yo he experimentado mucha, mucha ansiedad por intentar ser eficaz, de la misma manera que, que lo éramos en esa llamada normalidad y luego seguiremos con esto. Y, y, y quiero hacer la postilla que los tres que estamos compartiendo la tertulia gracias a Javier y a Lab somos muy Frankensteinianos. ¿no? Nos, nos une un concepto de la monstruosidad que es nuestra propia normalidad, de manera que eso entre paréntesis. Pero efectivamente, eh, una de las trampas que yo he experimentado es intentar ser tan eficaz como más o menos creí que era o en, en circunstancias anteriores y eso te genera una ansiedad tremenda, porque no puede ser igual de eficaz. Primero, porque, porque, porque tu entorno no es el mismo, como tú has dicho muy bien. Segundo, porque tu estado anímico no, no es el mismo. La saturación de comunicación y de información en un espacio cerrado tiene unos efectos casi inconscientes muy fuertes. Es decir, la sobreexposición no solamente a noticias mayormente negativas, ¿no? y de incertidumbre, sino esa necesidad de conectar y comunicar gracias a las tecnologías eh, interactivas ha llenado una cantidad de, de nuestro tiempo que ha sido agotador, ¿no? una sobreexposición a, a la conexión estando encerrados en el espacio íntimo, ¿no? de que, que es... entonces ahí ha habido como un, una contradicción y un clash muy fuerte y luego efectivamente la conciliación adquiere una nueva, una nueva realidad, es decir, la necesidad de compartir tu tu profesión con el trabajo y las tareas domésticas, eh, sobre todo para alguien, por ejemplo, como yo, que paso tres o cuatro días fuera de casa, pues ha tenido también su, su demanda y un esfuerzo muy grande. no Yo creo que esto va a traer cosas muy buenas ¿no? en términos de, de igualdad y en términos de, de conciliación familiar. Creo que muchos hombres, fundamentalmente, se van a dar cuenta o nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y ojalá que que eso sea bueno para muchas parejas y muchas familias. Al mismo tiempo hay muchas personas que están sufriendo precisamente esa, esa, esa, esa situación de encerramiento por cuestiones mucho más graves ¿no? relacionadas con, con violencia doméstica, etc. ¿no? Pero bueno, eso sería lo que podría decirte ¿no? a, a tu pregunta primero. Bueno, pues yo vuelvo, eh, me vuelvo a insistir en lo, en lo mismo de antes, que, que tampoco... Eh, se ha visto afectado tanto mi trabajo, porque yo en el segundo cuatrimestre, eh, sobre todo lo que hago es, es cuando dedico más tiempo a la, a la investigación, que es una tarea que se hace eh, en casa. Lo que pasa es que sí es cierto que para preparar estas clases eh, de la, con, los profes, con los estudiantes norteamericanos, sí es cierto que como no se puede, eh, podemos tener muy pocas eh, reuniones sincrónicas porque están en distintos estados, pues si he tenido que preparar material que he tenido que grabar audio. Entonces, eso sí me ha llevado más a adaptar el, el material a las nuevas circunstancias, ¿no? Y en cuanto a la planificación familiar, pues como yo vivo con tres perros, cuatro gatos, dos periquitos y un humano. No hay ningún vampiro, ¿no? Los vampiros no. Todavía. Por ahora. No, todavía, Aunque estamos el... todos un poco vampíricos, claro pero que no suele hacer uso de la wifi ni nada de eso, entonces, pues, fluye, fluye la comunicación. Pero sí es cierto, coincido con, con Domingo en esa angustia eh, por la sobreexposición a la, a la información, ¿no? Además, yo creo que soy un poco mmm, ingenua todavía, porque lo, lo primer, me conectaba siempre, al principio, esperando buenas noticias ya desde, antes de que empezara a subir la curva yo ya la estaba bajando y esto no va a hacer nada y esto no sé cuál y esto y, esto. y entonces claro era como mmm, un, un, una sensación de, de, de irrealidad es verdad, de, de no creerme lo que me está, lo que estábamos viviendo que eso sí que me causaba una angustia tremenda y lo, afortunadamente eso se puede uno una dosificar la, la dosis de, dosificar las dosis la redundancia de, de información Así que mucha comedia es lo que hace falta. Ahora. Pues yo he tenido la, digamos, mala suerte en este contexto de tener la docencia concentrada en este segundo cuatrimestre. Con lo cual mi sensación realmente es de tener más trabajo. Sí, sí, porque claro. ahora te das cuenta que de algún modo ciertas cuestiones que se solventaban o se dirimían en el contexto de la clase y de forma verbal y y cómo funciona realmente, por suerte, pues la comunicación y el sentido común en el contexto del aula, claro, ahora tiene que ser por escrito, entonces ahora te vuelves una especie de escribiente de, de todos los procesos, ¿no? claro, de registrador de todos los procesos, también en aras de la claridad, de que en esta situación no haya malentendido, eh, con lo cual la sensación es que el trabajo se acumula, porque eh, a todo esto, la verdad es que en mi caso, y me consta en principio que mis compañeros cercanos, el propio Domingo, eh, eh, comenzamos la videoconfer las clases por videoconferencia desde muy pronto, con lo cual quiere decir que, que la clase normal más o menos se ocupa y luego tienes todo ese trabajo extra para. En mi caso no hay problemas de conciliación, por suerte, pero porque no tengo, no tengo hijos, no tengo hijos en casa ni fuera, no, tengo, no tengo... <ríe> No es que los haya expulsado de casa. Y Pero lo que sí es cierto es que esta circunstancia demanda ciertas cuestiones eh, de carácter doméstico y práctico que antes no había. Entonces, no tengo un problema de conciliación, pero tienes que tener en cuenta también eh, esas otras cuestiones prácticas, pues, porque la situación es más limitada en cuanto a determinadas opciones, cosas que se podían solventar antes de una manera más práctica, ahora no. Eh, parece una tontería, pero en un momento dado, uno podía ir a los... Si un día no venían las cosas bien dadas, puede comer en el comedor universitario. Ahora no no puedes disponer de, de ese servicio externo que te facilita el trabajo, por ejemplo. Bueno, pues son cosas que ya... En fin, que la sensación sí es de más de más trabajo. Yo aquí, eh, lo voy a decir porque además es, muy de, es algo muy medialab y, y supongo que os gustará, pero en un foro lo hablé, yo tengo un una especie de truco de antes de la que no es un truco es un sistema de antes de la de, de, este, de esta situación que el otro día lo comenté en un foro y a la gente le, le gustó mucho causa cierta que no es mío no me acuerdo dónde lo leí pero la, el problema de los correos electrónicos que es esa sensación de que siempre eh, hay uno nuevo y el otro día me había dejado la bandeja libre y de repente de verdad en media hora había diez más mi, mi planteamiento es contesta siempre los correos del día anterior porque no es un servicio de mensajería instantánea. De tal manera que todos los días tiene un número limitado de correos que, te con que contestar. Más o menos. Pero cerrado. Y entonces ese día ya has terminado tu trabajo con el correo. Al día siguiente <risa> te encuentras tu nuevo. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a gestionar esas cosas para evitar no ya el bombardeo de información, sino el bombardeo de estímulo. Estímulo-respuesta. Otra cosa es cuando no contestan los del día, tampoco, pero bueno, los del día anterior. Pero eso ya son, en fin, la falibilidad humana y los... Pero bueno, por lo demás, salvo esa cierta sensación de irrealidad, esa dificultad para desconectar, si ya teníamos dificultad para, para trazar los límites entre el trabajo y la vida personal, sobre todo cuando tus aficiones son la lectura o son las entonces todo se difumina, ahora se difumina mucho más, sin duda. Y a veces genera una sensación, bueno, digamos, extraña antes, antes que buscar otro calificativo más preciso. No, no sé si habías pedido... No, a ver, el, sobre la cuestión del, del trabajo y, y nuestras tareas como profesores en, en la universidad, como decía José Manuel, a los que nos ha venido esto con la docencia máxima, concentrada... Eh, claro, y encima, como Margarita, pues tenemos responsabilidades de gestión, ¿no? Ha habido que hacer un esfuerzo muy grande eh, de coordinación, de coordinación con las instancias superiores, desde el rectorado, vicerrectorado, escuela de posgrado, en nuestro caso, hacia los profesores con los que trabajamos en los títulos y, y luego los alumnos, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría aprovechar esta ventana para felicitar a la Universidad de Granada y felicitarnos a todos dentro de las de la, de la circunstancias y de los errores que seguro que ha habido, eh, porque nadie y ninguna institución estaba preparada para algo así, pero el esfuerzo de gestión y el esfuerzo de coordinación que ha hecho desde el rectorado, el equipo de gobierno, hasta luego todas las instancias que hemos tenido responsabilidad en esto, esto yo, yo quiero dar fe de que me parece hasta donde yo he visto y he participado en reuniones con sesenta y tantos directores de programas, con sesenta y tantos directores de proyectos de investigación, con Enrique Herrera también, que es, que se está haciendo y se ha hecho un esfuerzo increíble, un esfuerzo, yo diría que a veces sobrehumano, ¿no? Por coordinar una institución muy compleja con muchísimas facetas en marcha, quizás demasiado burocrática por naturaleza y esto también lo estamos sufriendo. Ahora espero que nos dé Javi también un, un momento para imaginar el futuro. Yo creo que eso es, es muy importante, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, el esfuerzo que se ha hecho es, es bestial. Yo, desde el punto de vista de puro profesor, como decía eh, José, a, al martes siguiente, el martes 17, estábamos dando videoconferencia por streaming antes de que se hubieran dado ningún tipo de instrucciones porque ya habíamos estado preparándonos durante el fin de semana probando Meet, probando Zoom, probando todo tipo de cuestiones. Nuestros alumnos, al menos, no han perdido ni un día de clase. Algunos de vamos algunos de nosotros hemos hecho esto, ¿no? Pero sí que quería compartir en plan de broma esto que, que yo os decía de que me he sentido, eh, independientemente del miedo que da el salto a, a la, a la semipresencialidad y toda la polémica con las declaraciones del ministro y el, y el futuro digital y si nos vamos a convertir en no sé qué, como apertura hacia otro sistema neoliberal de la universidad, etcétera. Más allá de eso, ha habido momentos para mí muy, muy divertidos. Que yo, eh, que yo defino con el concepto del teach J. Eh, me he convertido no en un DJ o un vj sino en un teach J. ¿eh? Quizás porque también, como tengo cursos en audiovisual, con la gente de cine, de comunicación, claro, me he descubierto saltando de, ¿no? de, de Netflix, de mostrar un, un, un fragmento de una película a un vídeo de YouTube, a mi presentación, a dar cabida a no sé qué, y de repente tú que llevas la radio, esa sensación de estar ¿no? en una mesa de mezclas a mí me ha resultado divertido, aunque queréis que os diga, con todo, toda la paliza de, de, de, de lo que José también describía, de estar atento a muchos detalles muy complejos y atención al alumno y a los alumnos. ¿no? Sí, yo la verdad es que eh, en ese sentido, un poco por, por alusiones y por, por ser quienes quizá estamos ahora mismo con más peso, con más carga docente, es cierto, es cierto que la experiencia es muy novedosa una vez en la cámara no funcionaba y, claro, la sensación era de un programa de radio y no pude resistir la tentación de... Bienvenidos a Retórica y sus aplicaciones, un programa de la universidad de Granada Claro, eh, ya bromea, se genera... Tengo que decir, la respuesta de los estudiantes también ha sido asombrosa, ha sido muy buena. Yo, yo que los primeros días estaba un poco así como emotivo, así como blandito, cuando ves que a las nueve menos cuarto de la mañana, porque dijimos, mira, a las ocho y día tampoco incluso empezamos a las 9 y luego nos faltaba tiempo y empezamos a las nueve menos cuarto de la mañana, ves que 85 personas se conectan, 85 personas en mi clase, que podrían no hacerlo, que podrían, en esta situación, podrían acogerse a multitud de excusas de... y ahí están. Y, y se, se genera una relación de algún modo más íntima con los estudiantes por la situación, por el medio... Eh, a través del chat participan poco a través del micrófono, pero a través del chat incluso participan más y hay gente que no participaba que lo hace. Eh, probablemente hay gente que se conecta, como quien ficha en el trabajo, desconecta la cámara y el micro y se va a <risa> se otra vez, no lo sé. Seguramente no o es posible, pero en cualquier caso está claro que hay un núcleo de gente que todos los días, y es muy, y es muy de agradecer, también es muy emocionante, y ellos también han manifestado su, bueno, no sé si agradecimiento, pero su alegría de poder estar eh, compartiendo también estos momentos a través o sea de las videoconferencias, en ese sentido, han sido fundamentales para seguir, manteniendo el, para seguir manteniendo el vínculo, el vínculo que al final es personal y nuestro trabajo consiste en estar con personas. El otro día leía de Steiner una frase que me encantó, que decía que lo que le gustaba de ser profesor es que cada año tenía una familia nueva. Claro. Bueno, pues a nosotros nos ha tocado este año compartir estas circunstancias con esta nueva familia. Y yo ya lo siento a los estudiantes, como esa familia, con la que me reúno por videoconferencia, como con mi familia de verdad. Entonces, bueno, pues por también añadir alguna nota positiva de toda esta, de todas estas circunstancias. Bueno, yo, yo ayer estaba deseando encontrarme con las estudiantes, a las que vi eh, a finales de febrero, principios de marzo, fue cuando empecé cuando tuve esas clases de máster con, con ellas. Claro, es un grupo reducido porque el, el máster, este, estas son clases del máster de, de estudios teatrales, y, pero se conectaron todas y, y estaba cuando caí, recordé otra que el máster que viene tengo clases con ella, es que tenía ganas y me hizo muy, mucha ilusión a pesar de que verdad que acabé cansada por esta fijación en, en la pantalla, pero me estuve muy a gusto, muy contenta, salí con el corazón calentito. <risa> No es lo mismo que estar con ella en clase, porque además yo, me gusta expresarme con todo el cuerpo, ¿no? Y, y ahí allí no, allí como que me cortaba un poquillo. Pero pero sí, sí, o se coge un cariño especial, creo yo, también, porque somos todos sufridores en casa, ¿no? Como en el programa que del 1-2-3, ¿no? Porque el 1-2-3 era verdad. Sí. <risa> esa, esa broma ya no la entienden los estudiantes y me da mucha pena. Ya, ya. eso nos delata. Oír. Eh, yo planteo muchas veces cuando hacemos estos encuentros el tema de, de, de la metáfora del baile, ¿no? Es decir, eh, la sociedad que teníamos, la vida que teníamos era como, era como una especie, ¿no? Imaginaos que era una especie de baile donde estaba tocando una orquesta. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Eh, eh, ¿Hemos dado un traspié y, y vamos a continuar bailando como hasta ahora o la orquesta se ha parado y ha cambiado la música? Es decir, esto, eh, esto que está pasando... ¿Es un punto y aparte, de verdad? ¿O, o cuando volvamos a esa nueva normalidad eh, vamos a volver un poco a la andada y vamos a retomar las cosas tal y donde las dejamos? ¿Qué opináis? Um, esto es lo de Humberto Eco y Apocalípticos Integrados. Claro, o... No, pero yo, yo creo estar oyendo alrededor mucho pesimismo eh, sobre sobre que en poco tiempo volveremos a seguir bailando la misma sintonía. Yo creo y quiero decir que no. Yo creo que la orquesta se ha parado. Afortunadamente el Titanic no, o sea, no, no se ha hundido, pero es un aviso muy importante del cual deberíamos de eh, proyectar un discurso muy claro desde la universidad, fundamentalmente, y quizás desde nuestras especialidades, ¿no? Estamos pensando desde el mundo de las humanidades, pero no solo, de que tiene que cambiar la orquesta, tiene que cambiar la, la melodía, ¿no? Y en ese sentido eh, hay que conectar esta crisis con la crisis climática, es evidente, los científicos, los científicos nos están diciendo, ¿no? Es una crisis provocada por la hipermovilidad en esta fase de globalización de, de, de sujetos, de viajeros, de mercancías de turismo, etc. Eso tiene una interpretación positiva, pero otra negativa, y esa, y, y esa parte negativa es la que estamos experimentando en conexión directa con la crisis climática y los síntomas de la crisis climática que hemos estado viendo en los últimos años. En nuestro país, en concreto, estamos viviendo las consecuencias de una inconsciencia gravísima por parte de tanto la clase política como la ciudadanía sobre la importancia de la investigación científica, del I más D más I y sobre todo de la inversión en el sistema sanitario de nuestro país, ¿de acuerdo? Esas dos piezas, yo creo que ha quedado el rey ha quedado desnudo, o la reina, me da igual, el rey ha quedado desnudo, y tiene que haber un antes y un después. Y termino y también en términos de, eh, de, de, de orientación de la gran reina del baile, que es la economía, al menos a nivel nacional o, o en nuestro entorno, debería de haber un planteamiento muy serio, que además debe de ser empujado por la ciudadanía, de una reconversión de las fuentes de producción de riqueza en nuestro país desde la limitación al parque temático del turismo internacional, desde la limitación del parque temático del turismo internacional hacia la explotación de nuevas fuentes de riqueza, de energía para las que nosotros, entre otras cosas, estamos súper dotados, que son las energías renovables. Y luego en educación, pues luego hablaremos si, si sí. hay otro bloque sobre universidad y educación porque también... Hay un antes y un después, en mi, en mi opinión. Bueno, la, coincido totalmente con lo que ha dicho Domingo. Yo es que eh, decía al principio, si sí, un punto seguido, un punto y aparte, es que creo que tenemos que empezar un capítulo nuevo. Es que no podemos seguir en el mismo capítulo ni en la misma página. O sea, el capítulo no puede comenzar en mitad de la página. Hay que girar página, porque es que no solo que la orquesta se haya, careado, se haya parado, uh -huh es que no hemos pegado un trompazo que nos hemos rasgado el vestido largo o sea, no lleva. hemos pegado el trompazo y por eso la orquesta ha parado. Exactamente, porque y claro, y, y una de las cosas que, que en los primeros días me indignaba mucho es ese ombliguismo, ¿no? O sea que, que se para todo, y afortunadamente lo hemos parado para que evitar el número de, que aumente el número de contagios y el número de muertes. Pero es que parece que nos afecta porque no ha pasado a los protas de la película que somos nosotros, ¿no? Pero es que esta es la realidad, la realidad, una realidad infinitamente peor en muchas partes del mundo. Y, y entonces, no sé, me parece que es interesante hacer un ejercicio de, de perspectiva, ¿no? De decir, vale, esto no ha tocado a nosotros. ¿Por qué no ha tocado a nosotros? El domingo ha hablado también de la globalización de la hipermovilidad. Pero también hay estudios que relacionan, eh, la, bueno, y la crisis climática, eh, la, el aumento de enfermedades zoonóticas con, eh, con la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y ya nos estaban avisando de que no estábamos preparados para una pandemia. Se hablaba principalmente de una pandemia de, de gripe, ¿no? Que podía haber una gripe asesina. Y nada, y no venga, y no, y Pedro y el lobo, y Pedro y el lobo. Y nos están diciendo... Mmm, o sea, se habla de emergencia climática y nos suena chino y usted no. Sé si Precisamente. Y, claro, ya me parece que es más urgente, o sea, que si hablas de la crisis climática si hablas de cambiar los modos en los que nos relacionamos, los, los modos de consumo, los modos en los que nos relacionamos con, con la otra especie con la que compartimos espacio, en la, nuestra elección a la hora de alimentarnos, eso no, porque lo urgente es otra cosa. Vamos a quitarnos eh, el, el, lo, lo, la, la ¿cómo se llama los no, lo que llevan los lo animadores no ¿no? sí, eso y vamos a abrir un poco a ver qué, qué, qué es lo que está pasando ¿no? entonces, renovación de la orquesta de música de ritmo, de compás y capítulo nuevo o tomo 2 ¿no? o vamos a un poco Otomo, más ¿no? sí, también, también me gusta, más, me, gusta más. <risa> me gusta mucho tu metáfora, de hecho yo estoy en vamos la asignatura de retórica y es la importancia de las metáforas y cómo determinan de algún modo nuestro, nuestra manera de ver, empezando por ponerle al virus una corona que es por analogía y que es una metáfora que hemos sí. creado, me hace gracia que vaya una secta de estas creo que evangélica o tal, que todavía tienen el pensamiento mágico y es muy interesante, porque el pensamiento mágico es un pensamiento metafórico y decía que el virus era tan malo porque le habíamos puesto una corona. Si lo hubiéramos nombrado de otra manera, esta idea que nombrar las cosas... Bueno, no es exagerado, pero algo de eso hay. Entonces me gusta tu metáfora. Eh, hablar del futuro es como apostar. Cuanto más fuerte apuesta, pues claro, luego si gana, más ganancia tienes Si tú dices... Un cambio gordísimo y acierta, pues todo el mundo te. Y a la inversa, yo la. Entonces, yo mis apuestas son más modestas. Yo creo que no cambia, creo, me da la impresión de que no. Vamos, yo personalmente lo que estoy deseando es volver a la vieja normalidad cuanto antes. Y a partir de ahí ya vemos si cambiamos algo, pero quizá que lo que determinemos cambiar, que nada más el sujeto cambiar quién es y cómo, pero bueno. Eh... Somos agustinos, estamos aquí en lo de hablamos de agustinos, pero yo me acuerdo de la frase de San Ignacio de Loyola, que me parece muy sabia, de que en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Estamos en tiempos de tribulación y que las mudanzas vengan determinadas por, por el, el miedo, la angustia, el río revuelto. A mí me gustaría volver a la antigua normalidad tecnológica, ilustrada, nuestra, y a partir de ahí ver ver qué hacemos o qué va, o qué va pasando. Esto en el caso que nos podamos realmente. Eh, hacer o, o dejar de hacer algo. No creo que, o pienso, se me ocurre, que no creo que vayan a cambiar muchas cosas. Incluso creo que es lo que me gustaría, que no cambiaran demasiadas cosas. Y que las cosas, como digo, buenas, que tengan que cambiar, lo hagan por sus cauces. Eh, yo pienso, aunque quizás sea una analogía un poco tonta, cuando uno se va a distancia de investigación y está tres meses en otro sitio, y tiene otro horario tiene, tiene otros hábito alimenticios, tiene otra cosa. Incluso parece que, que puede uno adquirir nuevas cosas buenas para su vida y luego vuelve uno y a las dos sus hábitos de siempre. Creo que la fuerza de los hábitos es muy grande y creo que no vamos a cambiar tanto. No lo sé, pero pero claro, hacer predicciones en ese contexto. Yo me refiero, no me refiero tanto a lo que han dicho mis compañeros del mundo global, me refiero a nuestra propia vida cotidiana. Yo creo que retomaremos, porque la fuerza de los hábitos es, es grande. Y en cualquier caso, como digo, yo creo que todo lo que haya que cambiar, que sea mejor en calma y que no sea eh, atribulado. Eso de nueva, Es que la nueva normalidad, volvemos a lo de nueva normalidad, tiene unas connotaciones tan de Carl Schmitt, esta cosa del soberano que destituye, que es el que hace procesos constituyentes y el que al final determina lo que es la nueva normalidad. Bueno. Vamos a... Yo me doy con un canto en los dientes y vuelve la antigua. Uh -huh. Os apetece, si queréis que nos pongamos... Mira, no sé si alguien reconoce el fondo. <risa> <risa> nos ponemos en ese, en esa característica, en esa, nos ponemos un poco de pitonizo. Bueno, vale, el futuro entero no lo vamos a poder eh, descubrir así, ¿no? especulación pura y dura, pero ¿qué aspectos sí creéis que van a, a cambiar? ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes Domingo sobre el modelo de universidad que queremos continuar en un futuro, es decir es probable que algunas de, de las cosas que estamos haciendo ahora se mantengan ¿no? en, en, en un tiempo no muy lejano, ¿qué creéis que va a cambiar? Eh, casi seguro ya digo, sin pillarnos mucho los dedos, como dices tú José Manuel Sí, bueno, por terminarlo el, el hilo anterior, yo creo que también hay, a nivel macro hay una crisis de gobernanza, ¿no? otra palabra interesante, que se ha puesto de manifiesto es decir eh, en un mundo sin fronteras para algunos, en un mundo sin fronteras para algunos, eh, lo que se ha puesto de manifiesto es que no ha habido capacidad para gestionar esto adecuadamente y la OMS, pues como suele suceder con los organismos internacionales, no ha tenido capacidad, ni influencia, ni ritmo. De hecho, la luego primera ya... respuesta era proteccionista básicamente, cada claro. uno a su suerte. Claro, entonces y luego en nuestro país, pues por las peculiaridades de nuestro Estado hemos visto esto y ahí se abre un melón fascinante y muy peligroso al mismo tiempo. Y ¿no? es como la fragmentación de las competencias y el estado de las autonomías y las complejidades en la coordinación han llevado a reacciones tardías. ¿no? Entonces, ahí hay un debate que alimenta la bestia, eh, que ya sabemos cuál es, pero al mismo tiempo hay que, hay que afrontarlo y de aquí saldrán saldrán también cuestiones que espero que sean positivas, porque al final lo que está en juego es un, es un acelerón de un proceso de disciplinamiento de, los ciudad, de la ciudadanía que ya venía de antes, relacionado en parte con los usos tecnológicos, ¿no? es decir, todo el fenómeno de Google analítica, de Cambridge analítica, de redes sociales, etcétera es algo que está soterrado en lo que estamos viviendo hoy. ¿no? Eh, en fin, yo lo dejo ahí aparte, en términos macro, sobre, sobre la crisis de comunicación, del lenguaje, ¿m? todo el tema bélico, el tema... Eh, todo, todo Hay un discurso de lo bélico y un discurso del disciplinamiento donde solidaridad social y disciplinamiento social se confunden de manera peligrosa. Entonces, ya nos hemos disciplinado, hemos estado ocho semanas encerrados en casa, hemos logrado hasta cierto punto sobrevivir a lo peor, y ahora habrá que poner un poquito más claramente cuál es, qué es que se entiende por solidaridad social y qué se entiende por responsabilidad social. ¿no? Bueno, volviendo a la universidad y a lo nuestro, en el debate sobre lo online sobre todo, que yo creo que es lo que genera más ansiedad, nuestra universidad no es una universidad a distancia. Y por tanto, al no ser una universidad a distancia, no se tiene que convertir en una universidad a distancia. Yo creo que esta es la premisa, premisa número uno. Ahora bien, eh, lo bueno que pueda traer estas posibilidades ¿no? de, la, de, los, de los escenarios de enseñanza a distancia ha llegado para quedarse. Por ejemplo, Hay, lo del o, Teach Jay, ¿no? Eh, si... El Teach Day para algunos frikis y, y otras cuestiones para otros. Yo lanzo aquí una provocación y es ¿hasta qué punto se va a seguir sosteniendo que un crédito STS equivale a 10 horas presenciales en la clase. Ah, ahí lo dejo, como decía, como decía algún <ríe> personaje. <ríe> ahí queda eso, con todo lo que viene detrás de eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, porque esto no es abrirle las puertas a un, a un sistema universitario que el ministro conoce muy bien, porque él fue vicerrector de la UOC, no lo olvidemos, ¿no? El o sea, wow. Es el modelo de la... De las universidades privadas a distancia ¿no? Y entonces, claro, las condiciones laborales de los trabajadores y de las figuras ¿no? eh, Que realmente sacan adelante una universidad privada a distancia como la UOC eh, Están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con que la apertura a ese campo no, no signifique un batacazo en, en pos de la precarización de una carrera académica ya bastante complicada y cogida con pinzas pero al mismo tiempo no seamos ingenuos porque lo bueno de la enseñanza a distancia ha llegado para quedarse, ¿de acuerdo? Claro, Y hay muchas cosas buenas que tiene, eso, sea, pero no puede ser, no puede, eh, tiene que ser una herramienta más, eh, precisamente por eso, porque eh, trabajamos en una universidad pública y presencial, y la docencia es y debe seguir siendo presencial sin que eso... Que Ao para que hagamos un buen uso de, de esta. Un complemento, no un sustituto, ¿no? Exactamente, jamás. Vamos, me, me niego. Yo precisamente hubo un día que me vine un poco arriba después de una videoconferencia y pensé, pero si esto es, si esto es mejor. Esto es la panacea. Luego, pero fue un día tonto que tuve. Porque después la experiencia escuchado. de muchos días me impedió, eh, de decir de repente había una dificultad y me llegué a plantear pero si, si soy yo hablando y las personas escuchando, ¿por qué esta dificultad? Bueno, hay, hay una dificultad que efectivamente se solventa en la presencialidad y la presen en la presencialidad hay una forma de comunicación, quizá porque aquí estamos, los estudiantes casi siempre están ocultos y con su micro silenciado por cuestiones prácticas y quizá esa sensación de estar expuesto ante la nada, pues también modifica los modos discursivo, mientras que en la clase hay una interacción, hay una posibilidad de, yo creo que adquirimos sin darnos cuenta, me he hecho consciente una experiencia de lectura de rostros de ver la extrañeza, donde tú puedes modificar el discurso sobre la marcha donde tú puedes eh, virar y... entonces, mmm, lo, que sí, lo que sí creo que mmm, al final cambien mucho las cosas o no, que ya digo yo, no creo que vayan a cambiar tanto, un buen docente como Margarita, como Domingo lo va a ser siempre y uno menos bueno lo va a ser siempre también. Al final, es que la persona, y por eso estoy de acuerdo con mis compañeros, es que al final lo que hay que reivindicar es el valor de esa universidad pública y presencial. Y, y, y me gustaría, aunque es un deseo y no creo que se corresponda con la realidad, wishful thinking, que dicen los ingleses, que eh, pusiera esta situación en valor la docencia. Porque las universidades están muy obsesionadas no con investigar, sino con publicar. Porque es lo que les da prestigio en determinado ranking y la labor del docente se ve asombrosamente, aunque es la principal y una universidad tendría que cerrar en una semana si no da clases, se ve como lo ancilar, como lo que viene después, o como lo que viene si, porque al fin de cuentas lo que a ti te acredita, lo que a ti te es la investigación. Eso es muy peligroso porque las nuevas generaciones, y no se lo reprocho, porque tienen que sobrevivir, aprenden a vivir en ese ecosistema, y se preocupan más por pública que por las clases iniciales o el aprendizaje de la docencia que puedan dar. Entonces no va a suceder, pero en esta situación donde las personas que lo hayamos hecho hemos cogido el toro por los cuernos, que metáfora tan burda y tan fea, me perdonan, <risa> y, y hemos eh, y nos hemos puesto delante de la cámara y hemos intentado continuar con la tecnología, lo que en realidad estamos haciendo desde siempre, porque pues se pusiera en valor, porque ahora que ahora de que, ahora dónde, ahora qué sirve en la publicación de un ranking o no sé qué, que repito no es investigar. Porque también se investiga para dar una clase. Y también se lee y se estudia para dar una clase. Sí, sí. No, publicar Exacto. es otra cosa. Y sobre todo ya los partidarios de la república. O sea, yo republico, republico y así tengo más, <risa> más, más currículo. Entonces, volver a reivindicar paradójicamente en la interrupción de lo humano, el valor del humano, porque en su ausencia es cuando nos estamos dando cuenta de, lo que, de lo que vale. Sí, sí. sí. Yo, yo quería hacer una postilla muy rápida. Y es que en estas cosas en, en estos posibles cambios o, o, o lo que hay que pensar es la obsesión, como decía José Manuel, por por, yo, por el índice H, vamos a decirlo así. Y esto en una doble cara. Es decir, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de una investigación transferible, pero al minuto uno. Sí, sí, sí. Que, lo, que lo que nosotros hagamos ayude a las personas. Yo creo que esto va a cambiar un poco, debería cambiar, esa obsesión por el índice H, y esa realidad paralela del conocimiento, que son los rankings y los cuartiles, y, y no quiero abrir un debate que no tenemos ni tiempo ni en, nuestra, ni en nuestra función hoy, pero por otro lado, al mismo tiempo, que hay que llamar la atención sobre eso, habrá que defender, igual que los científicos, sus ciencias básicas, los humanistas, el pensamiento teórico, el pensamiento filosófico y el histórico. Que, que no tienen una transferibilidad inmediata. Tendremos que defender lo que hemos sido, somos filólogos, aquí yo creo que casi todos, y al mismo tiempo potenciar la transferibilidad de nuestros conocimientos, dejando un poquito, en segundo término, la obsesión por los rankings y los cuartiles. Esa es mi también una de mis conclusiones, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿cómo veis, ya que he hablando de filología, ¿no? de expertos en literatura, etcétera, ¿cómo veis el relato general que se está construyendo? ¿no? Antes hablabais precisamente de ese lenguaje bélico, que no sé si ya se está utilizando tanto como antes, pero que ciertamente al principio era ese lenguaje bélico contra un enemigo invisible, las trincheras sanitarias, etcétera, etcétera. Obviamente no tenemos aún la perspectiva ¿no? para, para verlo eh, en profundidad, pero de lo que se ve hasta el momento, ¿qué os parece ese relato que estamos construyendo? ¿Veis diferencias también entre los diferentes países, incluso regiones? Pues aquí es donde, un poco por, por la cuestión de que a mí me preocupa, aquí es donde se ve lo que ha dicho Domingo de la importancia de las humanidades. Nosotros en retórica estamos hablamos de esta cuestión, de, de lo que decíamos. Es muy interesante y... Ya podemos entrar en la, en la sección de recomendaciones. Hay un libro muy evidente, quizá en el contexto de la comunidad universitaria, pero por si a alguien le sirve, que es el de Susan Sontag, de la enfermedad y sus metáforas, donde, donde alerta del peligro de metaforizar las enfermedades. Ella dice que la mejor manera de afrontar una enfermedad es desmetaforizarla en la medida de lo posible. El, el virus como enemigo genera un tipo de connotaciones que, como decía alguien con malicia, dice el virus no nos quiere matar. De hecho, el virus lo que quiere es que estemos vivos para poder vivir también él, porque es un claro. parásito. Nos mata por accidente. Parece una tontería, pero cambia la perspectiva. De la de hecho, el virus nos quiere vivos y cuanto más sanos mejor para poder multiplicarse él también. Como un vampiro, no nos, ¿no? Y no nos quiere... Y, ya, y, yo ya, y yo he incurrido también en la metáfora, porque el libro no nos quiere y nos deja de querer nada. Claro. Entonces, ese es el problema. Entonces, Domingo ya ha aludido a eso, hablamos de las metáforas bélicas vinculadas con eso. Eh, se genera toda una... Eh, no sé si habéis percibido que cuando se habla, se baja la voz, la enfermedad sigue teniendo esa connotación de tabú. Fulanito es que tiene el coronavirus y se baja un poquito y hay una sensación como todo lo que nos asusta lo percibimos como ese peligro eh, aquí aunque a mí me gusten las metáforas precisamente se trataría de desmetaforizar es, es difícil pero o por lo menos ser conscientes de que estamos de que estamos usando eh, metáforas en este contexto del relato es curioso desescalar eh, quizá deberíamos hablar más de escalar porque es una subida si supone vamos para ¿ve? arriba, las, las metáforas espaciales son desescalar, que vamos hacia abajo. Vamos a escalar, mejor, vamos a escalar. ¿De dónde venimos la... entonces, no? ¿Qué? Claro, ¿de dónde venimos? ¿Venimos de abajo o de arriba? Claro, entonces veis, la, la, la espacialidad es importante. Hace no mucho tiempo, desescalar era una metáfora que me voy a callar, pero se usaba para otra cosa. Vosotros que sois listos lo recordaréis. Ahora, desescalar ha pasado a ser una metáfora eufemística. Ser de una cosa a ser una metáfora distinta. Y yo creo que el trasvase ha sido simplemente por la cercanía temporal, porque es una palabra que estaba en el ambiente comunicativo. ¿Eh? Las metáforas ahora cambian. Ya no hay que desescalar... En fin, me voy a callar. Pero que eso, hay que desescalar de otra manera. Bueno, yo el lenguaje bélico también... es que Sí, es verdad que se utilizó desde el principio, pero fíjate, nuestro presidente lo ha utilizado más, más tarde que el, que el resto pero ha incidido en ello. Mucho, ha incidido y mucho. Muchísimo, y, y a mí me, era de las cosas que me fastidiaba mucho, que era, no es una guerra, es una pandemia, no es una guerra, es una pandemia. Y entre otras cosas, porque es que, incluso llamarlo el bicho, el, el virus que ni siquiera es un ser vivo, es que es un organismo que, que se, efectivamente necesita un huésped para reproducirse, y para, y no no, para multiplicarse, para multiplicarse, y ya está. Entonces, claro, a hablar de guerra, ponernos en ese es, es, es en, en tono, ese dominio del tono marcial, ¿no? Como cuando, cuando precisamente como mejor podemos ayudar es no haciendo nada, bueno, haciendo algo grande que es quedarnos en casa, no es mm, coger un, un fusil y dígale a pegar tiro al dicho, al, al, al supuesto dicho que, que circula eh, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, si a lo mejor se hablaba del, del frente en casa en la primera, en la segunda, en la primera y la segunda guerra mundial, pero es que ni, ni aún así, ni hablar en esos términos es que me parece eh, detestable, porque además me parece que crea un una actitud y un, una actitud um, mental y emocional, ¿no? frente a cómo cómo eh, eh, ponernos cara a cara. O de bandos de... ¿no? De contra o con... Exactamente, exactamente. O sea, de, de hecho, además, eh, cuando el otro día eh, hablaba por las redes sociales, que además es un, un poco traicionera, porque eh, simplemente puse en Facebook el día de la Tierra, puse un, un mapa, de o sea, un, un globo que tenía como una figura de un gato, ¿no? Y, y se me ocurrió comentar que, bueno, que este año sí que le habíamos dado un respiro al planeta el día de la Tierra, ¿no? Sí. Había puesto, además, un par de días antes como que otro, otra, una antropomorfización de, del planeta que decía humanos, no soy imprescindible, de hecho, estamos muy bien sin vuestra actividad diaria, algo así, ¿no? Y ya se le ocurrió a alguien decirme, claro, pero ha costado la cantidad de muertes, que esto ha supuesto, eh, y claro, y cómo estamos, la ansiedad, y que mi hijo no pueda ver a su abuelo, y, y claro, yo, y yo invocaba otra vez la perspectiva, es decir, que, que esto, bueno, que ha habido muchos muertos, pero que, no sé cómo decir esto, pero que tampoco son tantos. Vamos a ver si me... Eh, sí, sí, que... es decir, que si lo pone en contexto con otras pandemias históricas, la respuesta que hemos dado como sociedad, como civilización, efectivamente, no tiene para ¿no? Y que, y que la, ya hay estudios que muestran que son casi 9 millones de personas las que mueren cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación. Entonces digo, bueno, ¿y si el coronavirus ha contribuido a salvar la vida de al, parte de esos nueve millones? Evidentemente no, porque son, eh, son enfermedades que se desarrollan muy a, largo, o muy a largo plazo. Pero oye, ¿por qué no vemos un poco, en vez de verlo como un enemigo, no podemos verlo si, si seguimos en las metáforas, ¿no? Como un aliado de que nos puede, no está cogiendo por la solapa y nos está llamando la atención sobre cambios importantes que, que, que debemos y que podemos llevar a cabo. Sí. Y, y Javi, en el tema del relato, hay quizás nosotros también podríamos hacer una defensa de lo, de lo poético frente a lo épico. Es decir, el vocabulario de los... ¿no? La semántica de los héroes. no sí. Y la semántica de de los de las víctimas. Y es verdad que literalmente hay víctimas, pero sabemos de la utilización retórica en este país, sobre todo, del concepto de víctima, que parece que solo puede... Solo una parte no puede hablar de víctimas y la otra no puede hablar de víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el, que el tiempo de la poesía el tiempo de la lírica, ¿de acuerdo? El silencio, la lentitud, ¿no? En un momento dado, como decíamos antes, no tener nada que decir y no querer decir nada para luego pensar y poder volver, ¿no? Uh -huh. Sugiriendo, imaginando. Es decir, yo, yo me he tirado toda la vida aconsejando a los alumnos no hacer teoría ficción. Leyendo ciencia ficción pero diciendo que la teoría no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el presente y con el pasado. En, en, en ciencias los matemáticos tienen que hacer otras cosas y los científicos tienen que hacer otras cosas. Bueno, yo pienso que tenemos que empezar a defender la imaginación de la ficción como herramienta, y ahí está la historia de la literatura, para incidir, desde el punto de vista teórico también, apoyado en esos textos de ficción, sobre lo que pueda pasar luego. ¿De acuerdo? No. Esto es una corriente de estudios académicos en los Estados Unidos. Imagine the future. Future theory. Parece que los humanistas no tenemos nada que ver con el future theory. Yo he estado toda mi carrera negándome a hacer eso. Bueno, lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Eh, no sé si... Bueno, cada uno donde lo haya pillado, pero bueno, una, una pregunta común que se hace aquí también normalmente en estos encuentros es... ¿Qué hacéis en ese rito social que tenemos actualmente a las 8 de la tarde? Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo en vuestra vuestros respectivos hogares. Es decir, que se cuece se en vuestras calles, en, vuestra, en vuestras barriadas? ¿Se sigue haciendo ese aplauso a las 8? ¿Se utiliza o se politiza, como estamos viendo en estos últimos en estos últimos días? ¿Cómo estáis viviendo esa, ese pequeño acto de socialización que comenzó quizá como un aplauso hacia los sanitarios? No sé si continúa siendo así o es más, yo ya un auto aplauso ¿no? de, de social. ¿Cómo lo estáis viviendo en vuestras respectivas casas? Pues yo lo que pasa es que eh, por circunstancias no tengo estrictamente a nadie, hay un pequeño descampado frente a mí, entonces, pues claro, es un poco, no tiene esa, ver ve edificios lejanos y notas que sí se ha generado una especie de eh, comunicación vecinal, bueno, sí tenemos unas una monjas que salen al, a aplaudir al balcón y bueno, animan mucho, lo que pasa es que no las tenemos directamente, hay que verlas, pero están muy, muy concienciadas, entonces bueno, tienes que mirar un poco de lado, para ver un poco a los vecinos. La verdad es que yo tengo que confesar que, que me da pudor. Entonces, cuando lo hago, eh, no sé por qué siento una sensación. Esto es una cuestión completamente subjetiva. A veces me gustaría simplemente asomarme, estar ahí, pero no sé por qué. Le, sí, aplaudo, pero me, me resulta como, como quien no quiere. Quizás es la mala follada granadina. <ríe> pero esa, eh, me resulta un poco. O sea, en, en, entiendo la idea y me parece bien. También es cierto que inevitablemente, claro, esto en los países donde comenzó se hizo de forma más espontánea. De hecho, en Wuhan fue completamente espontáneo, Quizá en Italia también. Aquí empezamos desde el primer día quizás con una conciencia excesiva de lo que estábamos haciendo. Y eso no es ni bueno ni malo, es lo que hay. Pero genera, entonces yo, no sé, me lo tomo con un cierto deber, a veces me lo salto, pues como lo mejor de los derechos es el derecho a no ejercerlo. Cuando lo hago, pues lo hago, pero me da como vergüenza, no sé, me mala sombra que tiene uno, pero, pero bien, lo hago y en general veo que la gente lo hace y yo percibo, a través de mi vecino tal, lo que sí percibo en principio, por suerte, al menos en mi entorno, es buena fe. No Percibo en general, percibo que lo que se transmite es positivo y es agradable. No, no he percibido que nadie use el aplauso contra nadie por suerte mm. en mi entorno. Y música tampoco, ¿no? Porque yo sí pero hay, arriba, no sé. hay un señor con una cornita, entonces nos llama a toque de corneta, pero toque de corneta militar. <risa> a las 8 de la tarde o a las 8 de la mañana. Sí, a las 8 menos 2 minutos está ya el toque, ya sabemos que el este. Entonces luego a veces improvisa y tal. Aquí vemos el problema de la diversidad humana, porque yo diciendo, pero qué horror, y convencido de qué horror, hasta que un día oigo, "Ole, ole, bravo", otra otra y digo, sí, ya está la vida, hay que aceptar el mundo en su diversidad y, y, y lo que yo creía que era un clamor de los vecinos contra ese señor, que por suerte pues, está muy lejos pero se oye, sí. resulta que no está tan claro es posible que incluso la mayoría le guste que ese señor anime con su, con su corneta como o sea, decía, que... decía torero, hay gente pato hay gente pato Qué pena, a ver si un día las monjas se arrancan y empiezan el, el, bueno, el, el music hola, yo o algo. Contras, la anécdota es muy buena. Como el balcón es muy pequeñito, salen solo dos monjas, aplaudí. Pero un día tienen un, un sistema de megafonía para llamarse y los que ¿Sí? nos enteramos todo el barrio, en ¿Eh, hermana, que la llaman, el, el, el, el, el macho que la llaman, pues se oye esas palmas que yo la oiga. <risa> <risa> y barrio. Bueno, qué maravilla de hermana, de haciendo una llamada general por megafonía a aplaudir, o sea que, bueno, bien, co pues, cosas que suceden en, en el barrio. <risa> bien, bien, está Fantástico. entretenido. <risa> pues yo es que estoy aquí en mitad del campo, entonces no aplaudir a las palomas, bueno, los pajarillos, pues, <risa> no, el sí que el primer día cuando se empezó a pedir... El aplauso, el aplauso um, en principio, ¿verdad? Que creo que era los sanitarios, ¿verdad? Pues me puse las palmas en Twitter ahí como una loca para dejarse un poco, de, de hacerlo testimonial. Pero, ya que claro, estamos con que... virtualidades, pues vamos a hacerlo también virtual, claro que sí. De hecho, la, la manifestación del 1 de mayo, los sindicatos la están convocando de esa forma, virtual. La virtual, ¿no? Sí, pero que sí procuro eso, procuro ser muy consciente y agradecer, pero no solo al personal sanitario, ¿no? sino a todo el personal que hace posible que yo me pueda quedar en casa tranquila. Entonces, si coincide que a las 8 de la tarde caigo, pues entonces lo hago manifiesto en ese momento, como que hago un momento de recolección y de recogimiento. Como Agustina, Agustino, que, Recoleto. Que, pero Agustino exactamente. <risa> que que Agustina Recoleta, exactamente. Claro, claro. Recoleta. Así que, que sí, que tener muy presente eso, pero en todo momento. No solo a las ocho de la tarde. Yo, ¿qué os puedo contar? Yo, que, yo sí que estoy en, en una calle en la que se ven cerca a los vecinos. Y tengo la suerte de estar en un piso alto. Es decir, que... Yo miro para abajo y veo todo lo que pasa y, a, y alrededor, ¿no? Entonces, durante todo el periodo ha sido muy bonito. Salimos y aplaudimos, sale la mayoría de los vecinos, eh, niños, personas mayores. Se han montado tertulias de edificio a edificio. Es decir, tengo una señora enfrente en el segundo que saca en el alféizar de la ventana un tapetito, su cerveza, aceitunas y patatas... Y todos los días a la una de la tarde engancha con mi vecino del segundo, pacatá, pacatá, pacatá, a grito limpio durante una hora. Y se suma el de arriba, otra vez el de abajo, yo estoy demasiado lejos, no llego. Pero bueno. <risa> Sería con eh, megáfono ya. Con megáfono. <risa> Por otro lado, vive en una zona donde hay mucho flamenqueo, del artisteo del centro de Madrid, de las zonas de las grandes cuevas, de los grandes tablaos, etcétera Hay varias familias que ya no pueden más. <risa> Tienen aquí, que sacar. No es el resistiré, te puedo garantizar Que a la, afortunadamente a las 8 de la tarde Se monta una De rumba, ¿no? libre, libre ¿Qué es esto? Los chichos, los chunguitos Bueno, impresionante el, el lío que se monta, afortunadamente Hay una buena selección Y además jaleo, palmas, gritos de balcón a balcón Dura poco Pero es impresionante y luego todas estas movidas de cacerolada a las 7, eh, no sé qué, a las 7 y cuarto, que a veces eh, se, también se están convocando en, en contra o a favor de determinadas partidos o gobiernos, sí, y gobierno no, eso se nota mucho. Y hay tardes que es un descontrol, porque ves que sale uno con las he cacerolas... Hoy? Horario. El otro día, claro, el problema es lo de la policía de barrio, que acaba enterándote quién es quién, ¿no? El otro día vi un vecino con un altavoz inteligente y el móvil intentando magnificar el sonido de las cacerolas a las siete. O sea, poniendo efectos de sonido de cacerola. El sonido para que sonara a las siete y media la cacerolada que había convocado quien ya sabemos y después de cinco minutos solo en toda la fachada facha, <risa> acabó retrotrayéndose detrás del los pisillos para luego salir a las 8 a aplaudir como todos, ¿no? O sea que, que estoy viendo cosas muy interesantes y muy raras, muy curiosas, ¿no? Chico, ah, pues fíjate, Que fue un visionario, ¿eh? Con la <risa> ventana indiscreta. <¿Cómo? risa> Dime, Margarita. No, simplemente quería saber entonces las caceroladas sí que se están llevando a cabo. Las um, caceroladas también? Que pensaba que eran como convocatorias que no tenía o que tenían un hubo, una, sí, hubo una muy gorda hace como tres semanas. Ya el, el tiempo, esta es otra cosa de que no hemos hablado. Las, el, sí. el sentido del tiempo, bueno, impresionante. Yo hay veces que salgo a la calle y digo... Pues no sé si salía hace cinco o seis días, cuatro o cuántos días, tres. Todos los días suena la, la canción de ¿no? De el, sí, sí. el día de la marmota permanente. Correcto, yo tengo a Bill Murray y la marmota en el, en el escritorio de algún ordenador por ahí. Bueno, eh, hubo hace tres semanas una cacerolada muy grande, convocada por la oposición en contra del gobierno Ajá. y se oyó, se oyó bastante. Sí. Y luego ha habido otras más, más parciales. Eh, en mi opinión, un poco absurda, que debe, pues ya te digo, pues estos francotiradores que salen tres y se dan cuenta que no y se vuelven a meter para adentro. Pero, <risa> pero sí que hay manifestaciones políticas a través de los balcones también, se notan. Sí, es que yo le las convocatorias en Twitter, <risa> y el otro día de como, oye, la cacerolada está porque hay yo, que cacerolada. Entonces pensaba que había convocatorias, pero que no vendían. Sí. Además, yo he visto, visto convocatorias contra el gobierno, pero ¿contra qué? Contra el gobierno, da igual. Sí, pero empezaron ¿Cómo? las primeras, las primeras que se convocaron eran contra la monarquía, o sea, que aquí ha preparado todos los gustos, o sea, es verdad. Entonces ya no Pero, se pero eso era por uno. el tema del coronavirus, ¿no? No tiene claro. nada de ver. De coronavirus, de coronavirus. Tenían que especificar sí, sí. el tipo de cacharro para que no nos confundieran. Sí, claro, a ver señores, una con olla, Son otra con, con sartenes. Claro. Depende del menaje de cada cual. Yo creo que es mejor usar las cacerolas para cocinar, la verdad, que es una personal. Exacto. Bueno, para acabar, ya que no quiero tampoco quitar mucho más tiempo, eh, Venga, la recomendación final, algo que que nos recomendéis eh, de lo que sea? Puede ser un libro, una serie, eh, una peli o, o hacer algo como, no sé, retomar eh, lo que empecé a aprender de corneta, pues retomarlo y, y aprender a usarla para contraprogramar a ese vecino. No sé, ¿qué nos recomendáis a los que os estamos oyendo eh, para estos días? Perdona, ¿y que imagino tomando las clases de corneta. <risa> por videoconferencia además. Sí. Creo <risa> que Matías me echa. Voy a a con el cielo, pues yo con la Os <risa> subo os subo las partituras por Prado. <risa> <risa> bueno, ¿quién empieza? Venga. Bueno, ¿Dice yo, Venga. Venga. Mira, de lectura eh, a ver, hay muchas cosas que están cayendo estos días, por supuesto. Y Galdós ha tenido que ser una sí o sí. Estoy en los episodios dando unos saltos de unos, de unos episodios nacionales a otros. Con esto y... tendría tema, ¿eh? para, para un buen episodio nacional. <risa> es una gozada. Pero yo recomendaría este libro que son las memorias de Stefan Zweig El mundo de ayer. También muy pertinente. Correcto. Mike, es una maravilla, no vamos a gastar mucho tiempo. Pero estas memorias son las memorias, sobre todo en la primera parte, del, muy conscientes del derrumbe de un mundo, del derrumbe del, de la comodidad tranquila de la burguesía judía de la Austria y de la Viena del, de la, del último tercio del siglo XIX. Entonces, ¿cómo él, habiendo vivido la gran catástrofe ¿no? del, del primer tercio del siglo XX y la guerra mundial, etcétera. ¿cómo relata esa caída de la certeza y de las seguridades hacia un mundo bestial e incierto está resultando bastante, bastante interesante la otra recomendación sería salir a mirar o, o mirar, tomarse el tiempo para mirar, para contemplar directamente eh, la calle, lo que se vislumbre desde tu ventana rincones de tu propia casa eh, no, no las pantallas donde, por cierto, estamos consumiendo series maravillosas, películas que estaban pendientes maravillosas. Yo he descubierto cosas a través de las plataformas que estoy, bueno, disfrutando muchísimo. Pero sobre todo contemplar, el, el, el seguir mirando directamente a las cosas que pueden estar desde nuestras pequeñas perspectivas y, y dentro. Y luego, bueno, esto que decíamos citando al, al Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Al moderno prometeo, ¿no? Que somos, que somos monstruos y que la conexión con, con, con los otros monstruos es lo que nos hace humanos. Esto es lo que yo invitaría uh -huh. a seguir recordando. ¿no? Uh -huh. Muy bien, gracias Domingo. Bueno, pues yo como recomendación de actividad... <risa> <¿Uf, la chilla? risa> estar, estar, estar. Yo eh, últimamente estoy tomándome mucho más en serio la meditación que he estado fluctuando así a lo largo de, de hace ya años y, y, y estar, mmm, pues fíjate, una cosa tan, tan simple como estar con mi gato eh, sin hacer nada, no simplemente ocuparme de ellos, sino eh, sentarme y estar con ellos, ni estar leyendo, que siempre, bueno, siempre está haciendo algo cuando estoy delante de los se me planta alguno delante, por eso está la puerta cerrada uy uh, no está cerca ¿no? qué raro que no haya venido ninguno eh, pero eso estar estar con, con todos los lo sentidos y recomendaciones de lectura eh, bueno para evadirme yo he dejado un poco la, la, la, la novela gótica estoy ahora con novela negra ¿no? pero sí la que no ha cambiado mucho más vale, de detectives y novela un poco eh, ahí me gusta mucho MC Beaton, que es eh, detective y un poco comedia, ¿no? Pero una, un libro que recomiendo, no lo he leído ahora, lo leí el diciembre pasado, que es de Jonathan Saffron Ford uh, We Are the Weather. Eh, viene muy bien también para, uh, bueno, para reflexionar sobre eh, la, la, el efecto de la agricultura, de la ganadería industrial, la agricultura en, en, en la crisis climática, ¿no? Y está traducido al español de... Una, una, eh, se llama claro el subtítulo es eh, saving the planet begins at breakfast ¿no? Que, salvar el planeta comienza con el desayuno y en español se ha traducido algo así como podemos salvar el planeta antes de la cena o algo algo así ¿no? ¡Madre mía! subtítulo claro porque si somos el, el tiempo pues puede ser pero... No más que lo han dicho antes vez. de los churros o algo así, pues vamos, ya <risa> españoliza lo del todo. Claro, pero oye, ¿por qué no desayunar? Eh, Podemos salvar el planeta desde nuestro desayuno, o en el momento, yo qué sé, porque claro, habla de las opciones, eh, lo que pones en tu plato, no cómo colabora pero está muy bien, porque claro, eh, está muy bien escrito, porque empieza además hablando de todo lo que se ha dicho, eh, cómo es lo que se puede hacer para paliar la, la emergencia climática... Y va alargándolo, alargándose, pero nadie ha dicho lo que es, lo que más puede uno hacer, ¿no? Y entonces de eso va, va el fantástico. Bueno, es que esta canción me gusta mucho. Oye, no puedo evitarlo, ya que tengo por aquí a Marga, preguntarle qué te pareció la última adaptación del Drácula en Netflix, aunque ya ha pasado, parece milenio desde aquello. Me, me, ¿Te me, gustó me, el último sí. capítulo o no? Sin meternos sí, pues, si en spoilers, no, si queréis. Digo que vi solamente el primer episodio y me quedé dormida. ¿qué me pues nada, no hay más preguntas, señoría. No, Pero, pero eso no, no es... Mira, es que yo no puedo utilizar eso como juicio porque yo soy una marmotilla. O sea, yo me duermo en, en una fiesta de palo, me duermo yo. Entonces tengo que ver cualquier película a, a, a según que ahora Si lo veo por la noche, no vale no. Cuando lo Pero vea, cuando... si lo ve, es, es me, me avisa vampiro, ¿Qué? Eh, creo que es de un vampiro, ¿verdad? Sí, algo, algo creo Algo de ver, Drácula, por... me suena me suena algo un brácula, vale. entonces ¿A ti te ha gustado? Eh... No? no, no Me acojo a mi derecho a la primera misma vale. <ríe> No, cuando lo vea me encantará Charlar te contigo comento. sobre eso Vale, sí, sí. vale en fin, como todos los mitos, ¿no? Cada época, cada tiene su lectura, ¿no? Y esta es, es una de ellas. Muy bien, José Manuel, pues venga, nos faltas tú. Pues yo ya había dicho, esas son como dos lecturas que pueden ser complementarias relacionadas con esta cuestión. La que he dicho de la. De la enfermedad. Corneta, ¿no? eh, además de además de las clases prácticas de Corneta, sugiero okay. la enfermedad y sus metáfora de Susan Sontag, porque eh, habla de lo que las enfermedades que son una cuestión biológica, tienen de cultural, porque nos afectan, porque respondemos a ellas desde nuestra cultura. Uh -huh. Y complementario con esta, está una que me ha fascinado, reconozco, el jinete pálido uh -huh. de Laura Spiney, que es sobre la epidemia de gripe española, que es una cosa muy desconocida, yo mismo la desconocía, había oído Campana, había visto el episodio de Don Tonavi, pero lo que, que, que además, no sabía es que... Ni siquiera es española. En la estimación, exactamente, es muy curioso el nombre y tal. En las estimaciones puede que matara más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Y no nos hemos enterado. Sí, Vamos, sí, y no sabemos sí, esa historia. Entonces, sí. me gusta porque de nuevo es una historia cultural que nos dice cómo, primero nos explica que el virus que un virus es una cosa que sucede a la gente cuando en el Neolítico se vuelve sedentaria y se junta que a los cazadores-recolectores les afectaban otras enfermedades. claro Que un virus es una cosa que muta aleatoriamente sin intención, sencillamente triunfa en una mutación aleatoria y consigue enganchar, veis, ya metáforas, engancharse, tal. Pero sobre todo esa idea cultural, por ejemplo, destaca cómo no es lo mismo tener la gripe o no es lo mismo sufrir una pandemia si eres un señor de Londres que otro de Bangalore a principios del siglo XX. Destaca, por ejemplo, el papel fundamental de las mujeres en la, en la pandemia, porque eran las que cuidaban de los, de los, de los hombres, casi siempre soldados, etcétera, eran las que en ese momento, ahora también, pero en ese momento más todavía se encargaban de cuidar a la gente. Los grandes testimonios de la gripe son de mujeres. Entonces, es un libro culturalmente no, nos ayuda a mí me ayuda a comprender es una ilusión quizá no, pero a comprender mejor esto pues desde una perspectiva histórica porque ya ha pasado algo parecido la historia no se repite, pero bueno hay eco, existían los, se desataron bulos, se desataron sí. miedos, se desataron miedos irracionales entonces es una lectura que nos pone en perspectiva y también se hablan de muchas obras, de muchas novelas sobre peste sobre la... entonces que si el diario de la peste de Daniel Defoe, que si la peste de Camus y nunca no he oído hablar de una que se nos está pasando y que es fundamental en la cultura europea que es los novios de Manzoni y Promessi sposi que es una de las grandes novelas del siglo XIX fundamental en la cultura italiana en la novela italiana y es una de las grandes descripciones de la peste de Milán de 1630 o sea que si alguien está coleccionando novelas de la peste pues aquí tiene una más una más que lo que pasa es que la estoy traduciendo ahora sigo ¿sí, traduciendo a, a Mary Shelley The Last Man. Lo que pasa es que la he ah, dejado un poquillo allí aparte porque me da un poco de inilla. Pues ya la leí, evidentemente la leí leído tres o cuatro veces, pero ahora digo venga, voy a traducir y empecé a traducirla antes de que se desatara esto y ahora como digo no me apetece mucho invertir en eso. Lo retomaré cuando cuando termine. Aparte aparte de la lectura eh, yo, por ejemplo, en esta en esta situación extraña de alarma y confinamiento me he quitado de Facebook. Pues pues también lo doy como consejo. Mira, me he quitado. Al principio era como el tabaco. Oye, decía uno, pero que me falta algo, me siento raro. Pues bueno, llevo un mes sin Facebook. Y tampoco, yo qué sé, pues no sé si volveré o no, pero, pero creo que me ha aportado cierta paz. Sí, seguro. He hecho de menos a la gente, he hecho de menos a mucha gente, pero bueno, a la gente que he hecho de menos, por ejemplo, aquí presentes, pues que los veo. Y seguimos en contacto de algún modo, o sea que bueno, pues quizás pueda ser una opción, no sé. Bueno, nos quedamos también con esa recomendación que no, no es mala también. En tiempos sanitarios, pues ser asépticos también en, en otra escena, en otros escenarios. Eh, Marga, José Manuel y Domingo, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a vuestro hogar, a vuestra casa y contarnos un poco vuestras impresiones, vuestras reflexiones sobre todo lo que está pasando. Eh, sobre esta No sé si hacer ese paralelismo que habéis marcado en algún momento. no de eh, Hablamos de posmodernismo. quizás estamos llegando ahora al fin de verdad de una era, no, no sé, y ahora tenga más que ver con, con lo que se vivía a finales del siglo XIX, que en los 80 o en los 90. Eh, vamos a continuar estos encuentros, así que yo espero poder volver a coincidir con todo con todos vosotros y seguir hablando eh, estaríamos ahora pero seguro que se hartan de mí así que un fuerte abrazo desde la distancia y muchísimas gracias por estar ahí y por continuar eh, haciendo lo que hacéis gracias a gracias. gracias Javi, gracias media la... un abrazo fuerte abrazo, chao chao y al resto de oyentes, pues nada, que nos vemos el próximo lunes en nuestro magazine de UGR en casa y continuamos con los encuentros, eso, los miércoles y los viernes. Este viernes no, porque es el día del trabajo, pero la semana que viene retomamos actividad. Así que a cuidarse todos y mucho ánimo.